nos hace una vida como si estuvieran pues en cualquier otro estado de la república en ese sentido eh, muy contrario a Xochimilco yo no he estudiado los números ni siquiera les puedo decir que conozco las comunidades que en mi parte están muy definidas todavía 12 y las conocemos no voy a decir que en Xochimilco conozco lo único que conozco muy vagamente es que aparentemente la mayoría ya no son originarios aparentemente eh, eh, hace poco el Distrito Federal eh, convenció a las personas que era este, conveniente escritural y se hizo una idea de que es propiedad privada cuando todo es comunal. La gente ya tiene escritura, se maneja con su propiedad privada, y eso pues, eh, pensando en qué el gobierno del Distrito Federal hizo todo eso, pues justo en que este, llegará a vivir mucha gente de fuera, como ya ha pasado. Y las consecuencias... Eh, la gente en Milpato lo tiene muy claro, lo tiene como lo que deben evitar lo que ha pasado en Xochimilco. Pues, toda la crisis ecológica y profesional <coughs> y todo lo que ha pasado en Xochimilco, pues justo es consecuencia de, de una llegada masiva de gente de fuera y ya no hay control de quién es comunero o no, menos quién está cumpliendo con qué obligación y bueno. Entonces, este, esto aquí cerca sería, sería como punto de, de que se puede empezar a, a, a comparar un poco. No sé si quedó claro y podemos regresar después con más preguntas sobre ese tema de, de cumplir obligaciones para tener derechos. Todo eso vino a partir del concepto de que en las comunidades que rigen por sistemas normativos indígenas, primero hay obligaciones y luego derechos. El, el caso del tribunal ¿cuál, ¿cuál es el? el de San Sebastián Tutla ah, sí. Sí. Eh, si gustas ahorita que son las Ajá. yo creo que terminando la sesión te puedo mostrar la resolución, ahí lo debo de tener en mi USB, tengo varias resoluciones a las que voy a hacer referencia entonces se las puedo pasar Bien, vamos ahora, que nos quedó claro lo que es o lo que son los elementos de la comunalidad, porque ya vamos como a la mitad de la sesión y queríamos dedicar la mitad a la comunalidad para dedicar la segunda mitad al derecho electoral indígena. Entonces, los elementos de la comunalidad son territorio colectivo, asamblea general donde se toman decisiones con la colectiva, trabajo colectivo, fiestas y ritos colectivos y algunos maestros míos a los que pueden leer sus escritos son por ejemplo Jaime Martínez Luna ¿Sí? hay un maestro que ya en paz descanse de Claudio Totepec Mije que tiene un libro muy bueno de comunalidad publicado por la UNAM Floriberto Díaz así se llama el libro Floriberto Díaz escrito y es publicado por la UNAM de, de los libros grises que, que saca la UNAM Roberto Díaz este, ellos dos tienen muchas publicaciones sobre la salud, sobre la comunalidad o si alguien un día quiere invitarlos a su comunidad pues también me pueden este, solicitar sus datos y, y se los paso y pueden hacer llegar una invitación a, a, a que hablen de comunalidad bien, entonces es este decir, sí, la comunalidad es que a veces preguntan lo que se vive en las comunidades es democracia es democracia directa y entonces los países dicen, por eso nosotros empezamos a hablar de comunalidad, comunalicracia, porque no se puede forzar un concepto ajeno, europeo, a una realidad que no lo es, no lo va a describir totalmente. Entonces, mejor hablar con conceptos propios. Comunalidad. Bien. Entonces, en ese contexto... Les platiqué que en, en Oaxaca, de 570 municipios, 417 nombra a todas sus autoridades, incluyendo su cabildo, aplicando el, lo que yo llamo derecho electoral indígena por razones políticas. Ya explicamos que realmente lo que se está describiendo es un sistema normativo propio, la normatividad comunitaria o el derecho electoral indígena han escuchado que se habla del derecho indígena, para hablar de sistemas, ordenamientos jurídicos indígenas, entonces ese es el derecho electoral indígena, es decir, las normas que se utilizan para nombrar autoridades. Un principio que fundamenta el derecho electoral indígena es el que ya mencionamos, que primero hay obligaciones y luego derechos. es que los cargos son realmente una carga. Es una obligación, lo cumples con gusto o no con gusto, pero lo cumples eh, como un servicio a tu comunidad. Por eso muchas veces a los cargos les llaman servicios, me toca servicio. Te llega un nombramiento, no, sales nombrado en la asamblea, y debes de cumplir. Eh, ¿Quién más es de una comunidad donde asiste a una asamblea aquí? Xochimilco, Guerrero, Vialta. Ah, ¿De qué lugar eres tú? Yo soy del estado de Puebla, del municipio de Soquitlán, Puebla. Hablante de la lengua náhuatl. Este. Sencalcoali. ¿Usted? San Lorenzo, Copico, Guatemala. Ok. Eh, vamos a ver eh, primero en, en Puebla. ¿Tú eres ciudadana? ¿Tú vas a la asamblea o alguien más de tu familia? Eh... Como no estamos radicando, ya estamos radicando aquí en la Ciudad de México, Ajá. sin embargo se tiene que hacer la, el take you y asimismo el, las asambleas se tiene que asistir, porque como tenemos ahí la, la casa, uh -huh. se tiene que realizar la asamblea, se tiene que asistir a alguien más, entonces nosotros pues le pedimos a uno de mis tías que asista a nuestro nombre, porque okay. si no, no tenemos el derecho efectivamente de, de, de vivir ahí, porque esa es una obligación. Pues es una obligación para toda la comunidad y tenemos que asistir tanto como para hacer el tequio, para la limpieza de las capillas, para la limpieza del camino, que es, es para, es que es que le llamamos tequio, ir a limpiar, recoger la basura. Y no, hay ni, no, no, no te pagan, ahí lo hacen de manera gratuita. Y así mismo y les nombran eh, cargos públicos, Pero no son servidores públicos ya que aquí tienen que recibir un sueldo, allá no se recibe ningún sueldo, es de manera gratuita y le dedican tiempo aproximadamente seis horas diarias durante tres años. ¿Tres años duran ahí los cargos? Sí. ¿Es cabecera municipal? No, es este comunidad. Ah, pero tres, tres años. Tres sí. años, sí. Porque a veces los cargos pueden ser un año, año y medio, dos o tres, dependiendo del lugar. Sí. En mismo Oaxaca, a nivel municipal, son municipios, pues, porque aparte de los municipios, las comunidades que ahí se llaman agencias, son miles, ¿eh? que se rigen por derecho electoral indigna. Yo solo hablé de cabeceras municipales. Entonces, a nivel cabecera municipal, no crean que es como el resto del país, que en todas partes duran tres años. En muchos municipios duran un año, o año y medio, o dos. Como sea la norma propia de la comunidad, y eso justo es por lo que describió su compañero. Los cargos tienden a ser lo que se llaman honoríficos, no pagados porque son un servicio a la comunidad. ¿sí? O la misma comunidad puede decidir, se le va a pagar, pero tal cantidad, en la asamblea. Hay otra comunidad de la Sierra, Norte Zapoteca, que se llama Santa María, ya decía. Hay una expresidenta municipal, cuando la entrevistamos, cuando la entrevisté, explicó... Que por acuerdo de asamblea se le paga por ejemplo, a la presidenta municipal, no recuerdo la cantidad, o será 1.500, ¿no? A o no, algo así. Y por la misma normativa de la comunidad, ese dinero lo ponía en cierto fondo para la comunidad. Era simbólico, ¿sí? O no hay pago, en este caso simbólico, otra presidenta municipal de un municipio grande con un pues cerca de la capital, Flavistac de Cabrera, dice que la asamblea fijó que se o 3 mil pesos a la quincena. Entonces a veces se fijan, pero la asamblea sabe cuánto y se dan cuenta que no es lo que ganaría un presidente, municipal de un municipio que se rige por partidos. Es un poco más simbólico, es algo que la asamblea dice. Pues, y además el tiempo que lo dedica, en, yo creo que mucho más que en los municipios que se rigen por partidos. Es realmente un servicio, ¿no? Y bueno, tienes que atender realmente a tu comunidad. Bien, regresando a la asamblea allá en Puebla, ¿cómo te llamas? Minerva Sánchez Sama. Ok. Minerva, ¿tú has asistido alguna vez a una asamblea o nunca te ha tocado sí. a ti? Okay. Sí, de hecho yo... este Crecí en mi pueblo, en ese okay. pueblo que se llama la comunidad de Zucotlamaní, Zucitlán Puebla, el municipio de Zucitlán, Ajá. y en mi comunidad es este, Zucotlamaní. Este, uh -huh. Ahí este, crecí y sí efectivamente nosotros realizábamos lo que es el, el servicio, el servicio de la comunidad. Okay. Tanto para, en ese tiempo cuando yo crecí, bueno, cuando yo estaba más pequeña, como de 10 años, no había luz, allá se ocupaba el candil, que se le llama candil, que es el... Llena con petróleo y con una mecha de, de trapo y lo va consumiendo. Y cuando este, llega la luz a la comunidad, efectivamente es totalmente, pues se hace de manera gratuita. Es este, del tequio, que este, pues, se le conoce como tequio, cuando pasaron los postes para colocarla. Es un trabajo de la comunidad que se realiza. Muy bien. Ahora, ¿te ha tocado ver cuando están sacando nombramientos para los servicios, para los cargos? ¿Te ha tocado una sí, asamblea? Sí. sí, sí. Bueno. Este, eh, ¿la gente busca los cargos? No. Se nombran en la asamblea. Okay. Miren, eh, generalmente, eh, si no eres de una cubierta, no, no se te permite estar en la asamblea. La misma asamblea me dio permiso de estar en dos asambleas en Santa Catarina y ahí en la Sierra Norte. Y uno justo era en que estaban nombrando autoridades municipales. Y ni una persona a la primera... Eh, quiso aceptar el cargo tú tienes derecho a, a, a, a pedir a la Asamblea tomar en cuenta ciertas excepciones que hay en la normativa propia por ejemplo, tienes un derecho al descanso entre los cargos depende de qué comunidad estas son características del derecho electoral indígena Uno, Primer característica del derecho electoral indígena era que la duración del cargo varía esa es una primera característica, ya lo dijimos. Características del derecho electoral indígena. Uno, la duración del cargo varía de comunidad a comunidad. La duración del cargo varía. Esa es una característica. Dos, segunda característica es obligación cumplir con el cargo. Tres. Muchas veces no es pagado el servicio o el cargo. Cuatro. Tienes derecho, usted, Tienes derecho a descansar entre los cargos y los años de descanso varía según las normas de cada entonces eh, vamos a tomar el promedio, a lo mejor generalmente son dos, tres años de descanso dependiendo de la comunidad entonces en esta asamblea en Santa Xtepeji, donde la gente son ciudadanos y comunes ejemplares no estoy diciendo que no todos cumplen con sus relaciones, saben que deben, hay sanciones si no cumplen pero de todos modos lo que les quiero hacer ver que no se pelean los cargos, pues al contrario entonces en la asamblea pues sí, cada uno se levantaba de forma respetuosa, pido que la asamblea tome en cuenta que mi hijo en este momento está haciendo cargo, que yo hice tal cargo hace un año, que se... Y entonces, quien lleva la asamblea, que ahora hablamos de eso, decía, se toma en cuenta, no, y quedaba el nombramiento, ¿no? Y a veces se volvía a levantar otra vez más, pido que ustedes se toma en cuenta, no, entonces realmente la asamblea sabe a quién le toca y quién no. Entonces la asamblea decide si lo toma en cuenta o no, es difícil que lo tome en cuenta, a menos que realmente o sea todavía no has cumplido con tu descanso, realmente en este momento otra persona también tiene un cargo, etcétera, etcétera. Es decir, hay un derecho a descanso y no se pelean los cargos al revés, o sea, estamos acostumbrados a ver en este año partidos que hasta pelean para el cargo, pues eso es lo que quiero hacer ver, no es algo, no se pasa en una competencia, sino es una obligación que cumples hacia tu comunidad y claro que le echas muchas ganas, porque otra característica es que hay sanciones si no cumples bien y hay, entre esas sanciones obviamente es una pérdida de prestigio pero hay otras sanciones también. O sea, si no sale bien una cuenta, te pueden destituir y de eso afecta tu honorabilidad, Te lo pueden descontar si tú recibes como comunero eh, alguna, cuando hay una empresa comunal cada año, una parte. Si algo no salió exactamente en la cuenta, te lo van a descontar. O sea, es, muy, es un sistema que funciona lo tan llamado transparencia y rendición de cuentas. Les puedo dar muchos ejemplos de eso ahora. Bien, entonces a eso quería, quería ir, que quiero que imaginen que todo lo que, lo, que, lo que va alrededor del derecho electoral indígena son valores, principios diferentes. No es, no es lo mismo que el sistema de partidos. <risa> Creo que se había cerrado la guía, ya la voy a abrir justo la portada de la guía doy el agradecimiento a Liceo Gerardo eh, Martínez Ortega, que es de una comunidad de la región Nanjim o Triqui, eh, pedí entre mis amigos, es difícil tener una foto de una asamblea, porque es difícil que tengas permiso de tomar foto durante una asamblea, pero yo sí quería la, que la portada pues, tuviera una imagen de una asamblea, porque desde ahí entendemos la esencia de lo que es el derecho electoral indígena, no pues no vemos urnas Vemos a personas sentadas, vemos a un pizarrón vemos la idea de cómo se realiza ¿no? una asamblea. Y él tuvo una foto y, y entonces este, de su comunidad, de él es de la comunidad, pues tiene, le dieron permiso a tomar es de la foto y por esa razón está la foto en la portada. ¿Sí? Este, bien Vamos a ir hablando de unos casos concretos, ya mencionamos a Anstasia Tutla. Para que ya ubiquemos cómo la comunalidad, la aplicación de derechos de la indígena en su conjunto, son dos elementos fundamentales de la libre determinación y autonomía. Los derechos de los pueblos indígenas son derechos colectivos, no individuales. Y el derecho colectivo eh, principal es el derecho a la libre determinación y autonomía. Un aspecto de la autonomía es el nombramiento de autoridades bajo sistemas normativos indígenas. Entonces, los casos que llegan a los tribunales electorales, que llevan colectividades, son para exigir que respeten su autonomía y su propio sistema normativo para el nombramiento de sus autoridades.